Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, grande toxicidad, y por supuesto, aquí lo tenemos, Resident Evil, 26 años ya, dentro del vídeo. El 22 de marzo de 1996 nace Biohazard o Resident Evil. Si alguien piensa que esto solamente es videojuegos es que posiblemente no ha leído ningún libro o no ha visto ni siquiera el juego de mesa de Resident Evil. Y por supuesto el último libro, Ichitasti, donde se conmemora eh, este juego. Regalándonos además unos pasaribros y unos pin Ahí tenéis la descripción para que lo que podáis buscar. Y vamos a comentar un poco sobre estos 26 años tan excitantes que nos ha dado esta bella franquicia. Ichitasti narra el desarrollo de cada uno de los videojuegos de Resident Evil entre 1996 y 2006. Comentarios de los creadores, para el próximo 26 de mayo, escrito por Alex Aniel. Videojuegos, películas, series, ediciones especiales, libros, sea lo que sea, Resident Evil tiene detrás una comunidad increíble, capaz incluso hasta de hacer sus propios juegos por el mero hecho de disfrutar una vez más de su saga favorita indiferentemente de en qué posición de la historia te pongas algo debatible por supuesto si eres más de los de el recién antiguo o del moderno. Eso ya lo decides tú. Bueno, o por lo menos yo lo tengo casi claro. Prefiero los de antes. Aunque no le voy a hacer ningún asco a ninguno. A ninguno. Aquí tenemos el Resident Evil 2 Remake. ¡Qué bonito! Todo. ¿Verdad? Pues si alguien pensaba que este juego solamente había salido en Playstation y que era algo así como un exclusivo, eh, realmente no. Realmente ha salido en Sega Saturn, Gamecube, en fin, en todas las plataformas. Desde los héroes hasta, la, hasta los villanos, son personajes completamente perfectos, creados desde el más tierno cariño que nace de los bocetos, que nace de la imaginación de estos grandes creadores de videojuegos muy bien familia ya llegó la hora de repartir mamporros a todos aquellos que deniegan desde el pasado de Resident evil aquellos que ni siquiera jugaron al juego para protagonizar sus películas grandes videojuegos han pasado por todas las plataformas en las mejores condiciones en las mejores condiciones gente nueva que ni siquiera habían trabajado nunca gente con una experiencia que nos ha llevado hasta donde estamos y que todavía queden 26, 30, 40, 50 años más de Resident Evil felicidades a Capcom por sus 26 años de Resident Evil y felicidades, disfruten de los videojuegos y sobre todo de Resident Evil.